Eh, el legado que actúe como huellas inspiradoras. Lo mismo te propongo a ti. Prepárate. Creo que la mejor inversión que uno puede hacer en su vida es prepararse, pero no en conocimientos técnicos externos, eso abunda, sino en convertirnos en hombres y mujeres de sabiduría, capacitados para fluir descomplicadamente, en especial en tiempos de crisis como estos. Vamos a responder con mucho gusto todas las preguntas que ustedes tengan después de estar un ratito con Eloy que les va a compartir la parte del cómo para quienes quieran tomar la oportunidad además reiterarles que eh, luego el tiempo de, que venga después eh, trataremos de que no sea muy limitado así que envíe el mensajito de que vas a llegar tarde si tenías alguna cita porque ya sabes que esto, esto no va a repetirse gracias por habernos acompañado Enseguida vuelvo, les dejo con el hoy unos minutos. Gracias. Gracias, gracias Chama. Listo. Eh, hola a todos, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Eloy Cortés. Voy a compartirles eh, la presentación acerca de este curso. Eh, me gustaría mencionar primero que... Toda descripción que uno pueda hacer de las cosas que valen la pena en la, que valen la, pena en la vida siempre se queda corta, ¿no? Es como cuando, cuando uno quizás es, es niño o es niña y le preguntan a alguien, y bueno, ¿qué es enamorarse, no? ¿De qué habla la gente cuando habla de enamorarse, no? Y entonces te dicen, bueno, pues mira, es que conozcas a alguien y que le des un beso y que pienses en esa persona, y sin importar cuánto escuchemos, la descripción de algo, la realidad es que nada se compara cuando uno vive eso. De la misma forma, esto que yo les voy a contar, eh, si bien puede tener muchos cómo me gustaría que, que conecten más con, con esa intuición, con esa parte interna que, que, es, que es bien femenina siempre de, cuando hablamos de intuición, ¿no? de, de ese famoso sexto sentido, se le dice en los países latinoamericanos porque eso es lo que realmente vale, de, de tomar una decisión o de involucrarse en algo, ¿no? El que nuestro ser, el que nuestra alma esté lista para vivir esa experiencia, es lo que hace, eh, lo que hace el llamado. Bueno, um, ahora sí, les comparto entonces el programa. Entonces mm. allá. Bueno, eh, este, esto que les voy a enseñar es, es el programa y es una carta, eh, una página de internet que hicimos de este programa en ediciones pasadas y ahora les voy a explicar por qué es tan especial. El programa, en términos generales, está hecho para una mujer con estas características. Primero, alguien que quiera hacer una reinvención laboral o profesional profesional. Si sientes que en este momento tu trabajo, lo que haces todos los días, eh, la forma en la que nos dijeron que habría que ganarnos la vida no te está llenando, esta es una oportunidad enorme para poder encontrar otra fuente de ingresos, poder encontrar otro tipo de libertad. La segunda es si sientes que tu misión de vida es servir y transformar a otras mujeres, si sueñas con crear impacto, es decir, si, si tú sientes un llamado para servir, para acompañar a las personas en su propio proceso de despertar, de sanación y de autoconocimiento. Esto también es para ti. El tercer arquetipo es, eh, si quieres tener más libertad de tiempo, ubicación y horario, eh, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, el mundo digital nos ha dado la bondad de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. Eh, Chamalú es, es alguien que, por ejemplo, construyó o, o mucho tiempo estuvo de nómada viajando en, en un momento en el que esto era mucho más difícil. Yo, yo lo admiro muchísimo por, por esto y por otras cosas, por supuesto. Eh, yo ahora tengo la oportunidad eh, también, gracias a lo que me dedico, de poder estar de nómada, viajar. El último año he vivido más o menos en 10 ciudades. Eh, entonces, si tú quieres tener esa libertad, si quieres conocer, eh, si quieres huir un poco de las ciudades, de todo este caos, está también es una oportunidad para ti. La número cuatro es si en tu camino espiritual has podido reinventarte y te encantaría compartir esta historia. Es decir, si tú sientes que, que tienes una historia que podría impactar vidas, que compartiéndola, que hablándola, así como, como la historia de Chamalú, que, que todos escuchamos siempre de, de cómo su abuela lo curó, de cómo se, eh, pues, se encontró inmerso en todo este camino de, de sabiduría, conociendo a, a, a grandes personajes, a grandes maestros. Eh, si tú sientes que tienes una historia que te gustaría contar, pero no has sabido cómo, quizá te, te ha faltado un poco de herramientas de comunicación, tal vez, de, de compartir, de acompañamiento, bueno, esta también es tu oportunidad. Y finalmente el número 5 es si ya estás inmersa en todo esto, es decir, si ya eres coach, si ya eres terapeuta, si ya eres psicóloga, tal vez, eh, consultora... Eh, si ya estás en un, eh, en un proceso de despertar que te permita acompañar a otras mujeres, pero simplemente quieres potenciarlo más, adquirir nuevos conocimientos, seguir en ese camino de evolución que, que nunca termina, porque la vida es, es básicamente eso, no en el momento en el que uno deja de evolucionar, entonces ha dejado de, de vivir. La vida implica un constante movimiento y, y un constante aprendizaje. Entonces, si sí, alguno de estos cinco puntos resonó contigo, presta mucha atención a lo que Voy a charlar contigo. El programa está dividido en tres grandes áreas, ¿ok? La primera eh, tiene que ver con un proceso de transformación, de autoconocimiento, de despertar, de deconstrucción también, de, de romper con, con todas esas creencias limitantes, de, de reconocer tu oscuridad para que a partir de ella pueda emerger una mujer mucho más luminosa, ¿ok? Entonces, el primer nivel es un proceso, de, de nuevo, de introspección, de, de camino anterior, bien, bien, bien profundo. Eh, este programa, si quieres conocer más los temarios, más el temario, digamos, la bibliografía, te la voy a enviar porque es muchísimo, son muchas sesiones. Y como te dije al principio, no me interesa tanto que conectes con los temas, porque los temas los puedes buscar en cualquier lugar. En cualquier lugar, hoy en la era de la información en la que vivimos, puedes encontrar mucha información. Pero la experiencia y el tener la oportunidad de ser parte de una comunidad, de conectar con algo, es bien, bien distinto. Entonces, en el primero, eh, de nuevo en el primer nivel, es un proceso de, de autoconocimiento, de deconstrucción y de decidir qué tipo de, de mujer quieres ser, qué, qué tipo de mujer es la que forma parte de tu esencia. Todo esto a través de un montón de prácticas milenarias, de rituales, de, de sabiduría, eh, acompañadas de, de, otra, de, de la comunidad de la que vas a formar parte, por supuesto. Aquí eh, hay algunos, algunos temas, como estás viendo, reconectar con tus ciclos naturales, con el poder de la luna, reconectar con la, la naturaleza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es? Eh, como decía Chamalú, el, el, el bosque está en nosotros porque nosotros también somos naturaleza y, y la vida en las ciudades, la vida contemporánea, llena de, de tanta tecnología e información, que no está mal, ha sido una, un, un gran regalo también, pero nos ha desconectado mucho también de, de esto eh, que tiene que ver con, con ser uno, con, con la naturaleza. Eh, básicamente entonces el primer nivel es para conectar con ese sagrado femenino que, que tienes dentro y que por diferentes circunstancias sociales o culturales no has podido eh, llevar a cabo tan plenamente. Eh, vamos a hablar de muchos rituales chamánicos aquí, eh, temas como conectar con animales de poder, eh, como te decía esto de, de los rituales de luna, rituales con los elementos. Eh, el poder de, de ser parte de un círculo femenino. Después tú, tú vas a, for, a formar tu propio círculo, pero en este primer nivel queremos que, que seas parte de esa comunidad para que puedas sentirte contenida y, y podamos eh, ser ese soporte para sanar todas esas heridas internas que, que todos tenemos. En el nivel número 2, ahora sí, una vez que hemos deconstruido, que hemos visto la oscuridad eh, y que hemos decidido que has decidido qué mujer quieres ser, entonces ahora sí viene la parte de liderazgo, ¿no? En donde ahora toca trabajar hacia afuera, toca trabajar el tema de, de las relaciones, de cómo te comunicas, cómo, eh, cómo te ven las otras personas en términos de liderazgo, en términos de esencia, de energía, eh, y bueno, para eso, ¿qué es lo que queremos o cuáles son los objetivos a cumplir concretamente en este segundo módulo?, que seas capaz de dirigir un círculo femenino, cómo funciona eso, qué actividades hay que realizar, cómo preparar un espacio energéticamente para hacer estos rituales, para acompañar a las personas, qué hacer en cada caso, con cómo trabajar con, con los diferentes eh, arquetipos de personas, ¿no? porque no todos somos iguales, todos, todos tenemos cierta esencia y, y una mujer sabia, sobre todo una mujer que acompaña, sabe muy bien cómo conectar con esa esencia de cada uno vas a tener la capacidad de impartir talleres presenciales online. Es decir, esto que nosotros eh, estamos haciendo, que es el, el curso, todo esto que estamos grabando con, con Chamalú, tú lo vas a poder hacer. Tú vas a poder dar estos talleres, estas conferencias. Y también las sesiones uno a uno que, que son súper importantes, ¿no? la capacidad de tener este acompañamiento personal con otra persona que, que te pida ayuda. Eh, para todo esto que queremos eh, lograr contigo vas a tener obviamente como te decía la bibliografía, las guías, eh, vas a aprender a hacer meditaciones guiadas, vas a aprender cómo hacer un altar, cómo guiar diferentes rituales ancestrales que tienen que ver con los elementos, que tienen que ver con eh, las fases de, eh, de la luna, que tienen que ver con eh, ciertas fases solares también. Um, y bueno, todo lo que tiene que ver, como te decía, con liderazgo, asesoría en oratoria, cómo hablar en público, ¿no? Qué tan importante es el aprenderte a comunicar, el aprender a poner en palabras todo eso que tienes adentro. Eh, tenía, tenía un maestro de, de literatura, yo, yo estudié filosofía, que siempre nos decía, tú puedes tener la, la historia más increíble, pero si no eres capaz de ponerla en palabras, la gente no la va a sentir. Y en cambio tú puedes tener... Tú puedes describir el vuelo de una mosca, nos decía. Y si lo haces con belleza y si lo haces con esas ganas de dejar un impacto, no importa qué tan simple sea a la vista lo que estés diciendo, si tus palabras contagian, entonces la gente te va a recordar. Entonces, ¿qué, qué tan importante es este tema? Um, bien, de nuevo, guiar eh, círculos femeninos, crear talleres y sesiones uno a uno, ¿ok? Ese es... El, eh, ...el propósito del segundo módulo, que seas capaz de liderar a otras mujeres y de acompañarlas... ...y todo a través de eh, procesos chamánicos, procesos de sabiduría ancestral que tienen que ver con conectar con, eh, contigo y con la naturaleza. Y finalmente el módulo número 3, digamos, la parte número 3, que es ahora la parte de monetización. Cómo poder construir un estilo de vida, una, una calidad de vida que te permita tener la vida que quieres lo que sea que eso signifique para ti, si, si quieres eh, tener una vida um, tal vez solo con, con lo necesario, con lo que te permita, um, pues no preocuparte por, por el tema económico, que es un, una pregunta que me llegó mucho esta semana, ¿no? ¿Cómo, um, ¿Cómo convivir mejor con las finanzas? no ¿Cómo convivir mejor con esta idea de de ser y de adaptarnos en este mundo eh, capitalista, que es un hecho que, eh, que requerimos dinero, que requerimos monetizar Y qué mejor que hacerlo a través de lo que queremos Y también la otra parte, si tú quieres llegar a muchas personas, si tienes un hambre muy grande eh, de, de contagiar De llegar a cientos de miles de personas, esto también te va a ayudar porque lo hemos hecho, porque tenemos casos de éxito eh, Ahora... Este contenido, por ejemplo, justamente está grabado, son grabaciones de, de Luana, quien seguramente tú conoces, que fue alumna de Chamalú por muchos años. Ella aprendió todo esto y ahora al aplicarlo eh, tiene una comunidad de muchísimas personas. Eh, también tenemos otras estudiantes que, que están haciendo lo mismo. Entonces, ya sea que quieras tener un, un impacto lo suficiente o si quieres tener un impacto gigante, esto, eh, esto también es para ti. ¿Qué te vamos a enseñar? ¿Cómo monetizar? ¿Cómo llenar esos círculos de mujeres? ¿Cómo aprender a, a ponerle precio a tus productos? ¿Cómo diferenciarte en el mercado? Hoy que hay tanto contenido. Eh, hay mucho contenido y, y para mí eso no significa que, eh, que uno no deba hacer las cosas. Yo creo que eso significa que hay más personas siendo auténticas y si eres auténtica, no importa cuánta gente haya, no vas a tener competencia porque todos somos eh, únicos y diferentes y tu mensaje no lo tiene nadie más. ¿Ok? Entonces, esos son, eh, digamos, las tres grandes áreas. Eh, ya para pasar a la sesión de, de preguntas, ah, nada más les comento que esto se trabaja en contenido grabado, como les comentó Chamalú, y además sesiones en vivo, que esta va a ser la última edición que tengamos en la que Chamalú esté, esté en vivo, esté con ustedes, eh, conviviendo y compartiendo de forma eh, en tiempo real. ¿Ok? Um, bien. Ahora, en cuanto al... A todo lo que tiene que ver con la extensión, como te decía, si, si quieres ver la bibliografía completa y todo esto, te la vamos a mandar por correo, no te preocupes porque es muchísima, tardaría muchísimo tiempo explicándote todas las clases que vas a ver porque es mucho contenido, son seis meses. Este, eh, este plan de estudios está diagramado para que lo concluyas en seis meses. No obstante, tú vas a tener el contenido de por vida. Entonces, eso es bien importante porque si tienes alguna duda, si después lo quieres volver a ver, siempre lo vas a tener a la mano. Eh, ahora, esto es lo que te decía, ¿Por qué, ¿por qué te quise compartir esta pantalla? Porque este programa, si tú eres eh, seguidora de Chamalu y si has estado al pendiente de, de lo que ha hecho estos últimos meses, sabrás que la última vez que lanzamos este programa, que fue hace eh, como medio año, este era el costo, ¿no? El costo aún en oferta era de $1,597 dólares a un solo pago o tres pagos de $597 ¿Por qué, poni ¿Por qué pusimos ese precio? ¿Por qué estaba ese precio? Bueno, porque si tú comparas en cuanto te sale ir a una universidad, estudiar psicología, estudiar una certificación en coaching que regularmente son muy caras, eh, la verdad es que están más o menos en esos precios. Es, esto nos había parecido un precio competitivo eh, ante esa situación. Sin embargo, eh, pues dadas algunas circunstancias, algunos mensajes que nos llegaron, eh, cierto esfuerzo que hicimos nosotros también, que tenemos que pagar licencias y un montón de cosas que, eh, que, que requiere el mantener un equipo como el nuestro. Y, bueno, tomamos la decisión por tiempo limitado, por esta única ocasión de bajar el precio, lo que antes costaba 1,597 o tres pagos de 597 a un solo pago de 700 dólares, o tres pagos de 247 dólares. ¿Ok? Esto que te estoy diciendo es real. Yo estudié marketing digital. Y esto que siempre hace la gente de decirte, sí, pero mira, si compras hoy, esto es oferta, no sé qué. Créeme que eh, el día de hoy te estoy hablando completamente en serio, de forma súper honesta. Esto está muy caro. Hay gente que realmente pagó las otras cantidades que te comenté. Y el día de hoy... Eh, si decides inscribirte durante esta semana Nosotros cerramos inscripciones el día 2 de julio Únicamente estarías pagando un pago de 700 dólares O tres pagos de eh, 247 dólares eh, Que si dividimos, por ejemplo, 247 dólares Entre... Um, entre 30, que sería lo de un mes O sea, estarías pagando... A ver, estoy haciendo las cuentas. Estarías poniendo 8 dólares al día durante tres meses si decides inscribirte, por ejemplo, en esta opción. ¿no? 8 dólares al día es lo de dos cafés eh, en cualquier cafetería moderna, ¿no? como las hay muchas. Eh, entonces, este es, de verdad, créeme que es una oportunidad increíble, como te comentó Chamalu, es la última vez que, eh, que él va a estar en vivo en estas sesiones. Probablemente eh, si, si, eh, si esto eh, no nos llega a funcionar Vamos a volver a subir el costo en ediciones futuras Entonces no lo dejes para después Te repito, el 2 de julio cerramos inscripciones eh, Esta información se te va a hacer llegar por correo De todas formas también voy a poner aquí ahora en la pantalla En cuanto te deje de compartir eh, Mi información, la información para que nos puedas escribir Ahí está apareciendo mi eh, número telefónico si tú me escribes ahí, yo te voy a contestar personalmente para acompañarte en tu inscripción. También voy a enviarte la información por correo. Entonces, eh, recapitulando, la Escuela de Líderes Femeninas es un programa de seis meses. Vas a tener acceso al contenido de por vida para verlo las veces que quieras. Son tres grandes áreas. Primero, trabajo interior de construcción, reinvención de esa mujer interna, en quién te quieres convertir. Número 2, cómo liderar. Eh, cómo formar círculos de mujeres, cómo dar sesiones uno a uno, cómo hablar en público y cómo construir todo este contexto de la sabiduría ancestral, rituales, eh, altares, todo lo que tiene que ver con procesos de sanación, cómo conectar con los ciclos lunares, etc. Y finalmente, número tres, cómo monetizar esto, cómo hacer de esto realmente tu, tu vida cotidiana, ¿no? que, que, que puedas eh, tener una calidad de vida como tú quieres, sea lo que sea, que eso signifique para ti construirla a partir de esto. Así que, eh, pues nada, les recuerdo también el precio, un solo pago de 700 dólares o tres pagos de 247 y escríbanme aquí para inscribirse. Entonces, eh, pues bueno, sería... De mi parte, no sé si Chamalu esté por ahí para pasar a la parte de preguntas y respuestas. En caso de que tengan alguna duda, eh, pues por favor, siéntanse libres de escribirla. A ver, ahora sí voy a leer sus comentarios. Como está compartiendo la pantalla, no los podía ver. Vamos a ver. Eh, Ana Gamboa me pregunta cuánto es en pesos colombianos. Ana, no sé, déjame revisar la, eh, la conversión. Digo, va a depender mucho también de, de tu banco, eh, de, cómo, de cómo hagas el pago. Pero a ver, a día de hoy 700 dólares son 2,638,000 mil 200 pesos colombianos, que ustedes los colombianos tienen cantidades así infames, ¿no? Eh, manejan este, muchas cantidades en los pesos, bueno, eh, pongan sus preguntas por favor, para que eh, las podamos contestar si quieren ser parte de este programa, escríbanme. Les recuerdo, las inscripciones están abiertas hasta el día 2 de julio. El día 3 de julio comenzamos con las sesiones en vivo. Va a haber una conferencia inaugural con toda la comunidad. Eh, les voy a mandar de nuevo toda esta información. Eh, también para que vean un poco los, los testimonios de, de las mujeres que han participado con nosotros. Mira, les voy a compartir uno de una vez. Eh, listo, voy a compartirles un par de testimonios ella es eh, Silvia Freire, no sé si la conozcan, es una reconocida maestra espiritual eh, argentina, es una líder femenina, es eh, aprendiz de Chamalú desde hace 20 años ha estado compartiendo con, eh, con la comunidad un montón de eventos bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de compartir una experiencia personal con Luis Espinosa el Chamalú, que para mí desde hace 20 años me impacta del mismo modo cada vez que lo escucho, cada vez que lo veo. Eh, eh, no, no hubo un solo instante de todos estos años, que, que son muchos, en que yo no sintiera la emoción y la admiración que me provoca un ser humano absolutamente diferente. Yo no conozco eh, personas como él. No conozco ninguna persona, y conozco muchas, ¿eh? pero no conozco ningún ser humano como el Chamalú. Tanto así que ya está, ya me di cuenta que no es humano. ¿eh? Así que me encanta que los que puedan lo disfruten y lo aprovechen al máximo. Cada una de las cosas que él dice y aún las que no dice son brillantes. Así que con solo respirarlo, mirarlo, estar cerca del Chamalú, creo que uno puede sanar. Sí, a lo mejor, quiero Bien. Eh, por aquí me están haciendo otras preguntas. Eh, me pregunta Ana: eh, ¿Qué horarios hay? Eh, Ana, los horarios están por definir. Va a ser el día sábado, eso seguro. Eh, más o menos al mediodía, ¿no? Entre, digamos, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Por ahí estaría el horario, todavía estamos por definirlo. Eh, depende mucho también de los usos horarios de las personas que se inscriban, ¿no? Tenemos mucha comunidad en, eh, en España, en, en Europa en general, en la Unión Europea. Entonces, este, bueno, eso ahí eh, también va a ser un factor, ¿ok? Eh, pregunta en bici por mi hijo. <ríe> Está... Muy chévere tu correo. No sé quién seas, pero me encanta tu correo. Eh, ¿Cuáles son las formas de pago? Puedes pagar a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, a través de PayPal. Y si eh, no eres una persona bancarizada, también puedes pagar en Western Union o MoneyGram. Eh, si estás en Estados Unidos, también tenemos CELE y tenemos transferencia bancaria eh, en Bolivia también. Tenemos muchísimas formas de pago, así que eh, tú no te preocupes, escríbeme y... Eh, seguro encontraremos La que más se adecue a ti eh, Noé pregunta Valor y formas de pago Noé repito 700 dólares en un solo pago O 247 Tres pagos mensuales Ok eh, Dona Lucía pregunta En este curso estará incluido El camino para las mujeres Durante su menopausia Gracias Eh Sí, Lucía, sé que muchas mujeres en ese, eh, en ese contexto han tomado este curso. Eh, también es una etapa eh, fundamental para, para la, la evolución femenina, para el reconocimiento de cada mujer. Entonces, también va a, eh, a estar esa parte. Ahora que llegue Chamalú, eh, te, te va a responder eso de forma más específica. Ok. Eh, Sofía pregunta, ¿cuáles serán los horarios de las clases de los sábados? Te repito, eh, Sofía, están por definirse, pero será entre las 11 y las 2 de la tarde. Eh, hablando de horario de, de Bolivia, ¿ok? Sería probablemente a esta misma hora que tuvimos el webinar. Eh, bien. Um, preguntan si volveramos a hacer este curso presencial. No, la respuesta es que siempre lo hemos hecho eh, online porque tenemos comunidad de muchos países. Entonces, no es un curso presencial. En Janakpacha hay otras actividades. Eh, en realidad, las actividades que son en vivo tienden a estar en un nivel por encima una vez que, que ya trabajaste estos temas. Okay. Eh, Diana pregunta si existe voluntariado en Janakpacha. Sí, Diana, sí existe, pero es un tema eh, de, eh, de otra área. Si quieres, escríbenos al correo y ahí te hablamos de eso. Um, Perfecto. Pues, si tienen alguna otra duda, eh, si, si estás pensando en inscribirte, si tal vez tienes algún miedo, si no sabes si, si esto es para ti, o si ya decidiste que es para ti, pero quizá haya cosas como el tema económico, como la seguridad de si esto funciona o no funciona, créeme que eh, hoy por la mañana un, un mentor me decía, crear una vida grande requiere tomar decisiones grandes, ¿no? requiere Tomar decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort requiere tomar decisiones que, que nos lleven más allá de lo que, de lo que ahora somos, ¿no? Eh, hay una película por ahí de sabiduría zen que dice, si solo haces lo que ya sabes hacer, nunca serás más de lo que ya eres ahora, ¿no? Hay que aventurarse a, a descubrir, a formar parte de otros contextos, de otros círculos, y como te decía hace rato, de permitirse experimentar más allá del conocimiento que vayas a adquirir en términos mentales, que esto no solo tiene que ver con, con construir conocimiento mental y desde la cabeza y de esta forma muy occidental y contemporánea, ¿no? Tiene que ver con reconectar con, con esa sabiduría interna que en particular, en este caso, tiene, tiene solamente la mujer, ¿no? O sea, que, que solamente ella puede... Y, y debe, también considero, dado la, dadas las condiciones en las, que, en las que está el mundo, salir, ¿no? dejar de, de ser sumisa, como repite muchas veces Chamalú, dejar, dejar ese estado de pequeñez en el que el machismo, el patriarcado, eh, todo el sistema cultural occidental ha tenido y ha, y ha escondido y ha ocultado toda esa sabiduría, toda esa información, todas esas capacidades que, que tenían las mujeres de sabiduría, Antiguamente. Eh, nada más la última pregunta acerca del costo que me están poniendo aquí: si las tres cuotas serían cada dos meses, cada cuota o en tres meses. Sería en tres meses, una cuota por mes. O sea, tendrías que pagar en tres meses, ¿ok? Eh, les repito, esta información se las vamos a hacer llegar por correo, eh, también para que vuelvan a ver la grabación y puedan inscribirse. Eh, ya está de regreso aquí, Chamalú, para responder sus preguntas. Eh, listo, Chama, ya estás aquí En, en vivo este... Muy bien Gracias Vamos a Ir alternando eh, Las preguntas van a ser las que están en el chat ¿Verdad, Eloy? Las que vienen escritas, yo voy leyendo y... ¿Sí? Sí, sí, es, es correcto Por ahí, eh, a ver si quieres Te las voy leyendo para que no, está bien, aquí ya, ya me puse las, las gafas para... Eh, para ir eh, eh, tenemos eh, dos páginas transmitiendo también, entonces... Eh, si, si, bueno, ve leyendo algunas y te voy pasando otras. Bueno, vamos intercalando entonces. <risa> bueno, muy bien, excelente. Entonces... Eh, ya... Eh, a ver, Ana Isabel dice, me interesa, pero como estoy llevando el curso de terapeutas, no creo poder eh, llevar los dos. Eh, recuerden que esto no es un curso convencional, ni evaluamos de la manera memorística convencional como se suele hacer. Eh, más bien, eh, está todo diseñado para que se vaya integrando en tu estilo de vida. Eh, hay personas que lo han hecho ya en otras experiencias que hemos tenido y al contrario, veían que se complementaban las enseñanzas de una con otra porque no es un curso desde petición memorística es algo que tú lo vas a ir aprendiendo incorporándolo a tu vida misma entonces esa posibilidad sí es eh, está al alcance de quienes quieran hacerlo y y pueden encontrar una interesante complementación entre ambos programas. Eh, la pregunta que llegó por esa vía, Eloy. Sí, Chava, eso te preguntaban eh, si en este curso está incluido el, eh, digamos, el conocimiento, las habilidades para acompañar a las mujeres durante su menopausia. Eh, sí, totalmente. Totalmente. Y es un punto que lo trabajamos bastante. Porque la mujer, a partir de cuando se retira su luna personal, despliega un, un poder, quizá porque el fantasma de, del embarazo, de la maternidad, deja de preocuparle, despliega unos otros poderes que difícilmente una mujer, antes de llegar a ese tiempo o edad, lo va a comprender. Es una de las... Eh, eh, de las etapas más importantes para la mujer en la cual se puede convertir en una pues en una abuela de sabiduría si sí, es totalmente importante y para esa etapa es eh, ideal el haber aprendido lo que es el calendario lunar que es parte del programa de las sesiones en vivo vamos a irles acompañando para que puedan ir sincronizándose con el calendario lunar a partir del cual eh, aprenderán a trabajar esta etapa tan importante ¿no? que viene después de la época fértil de la mujer. Bueno, muy bien. Eh, Perfecto. Te... Sí, eh, tenemos una pregunta. Uh, preguntaba Diana Carolina que uno de sus problemas es asociar la transformación con el dinero, ¿no? Que muchas de las cosas que quiere, para muchas de las cosas que quiere, necesita dinero, entonces, quiere que esto se convierta en una herramienta y no en una excusa, ¿no? ¿Cómo, cómo manejar ese tema de integrar la transformación con la economía? Bueno, eh, en algún momento dijimos que la idea es ir alternando, eh, o más bien entrelazando, tejiendo misión con profesión. La la profesión es lo que nos genera los recursos económicos para poder atender las necesidades básicas, en un mundo monetizado como este es necesario eh, la, pro, la misión es aquello que posibilita la evolución de nuestra conciencia por tanto la misión se ocupa de las necesidades superiores la profesión de las necesidades básicas ¿sí? y entre ellas ...tendrían que complementarse. ¿Sí? Entonces, eh, es importante que podamos ir eh, comprendiendo que así como somos visibles e invisibles... ...también tenemos otras necesidades. Y estas tienen que ver con nuestra realización personal y con la evolución de nuestra conciencia. Sabemos de personas que están usando el tema de la misión eh, de lo espiritual como un pretexto para vender cursos sin que practiquen ellas mismas nada de estos conocimientos que básicamente son en el fondo apenas técnicas recopiladas de todo lado. No es nuestro caso. Nosotros poniendo en práctica esta filosofía de vida, logramos niveles de prosperidad que nos permitió construir eh, Jaraspacha, que es un, un asram, una comunidad, una escuela que podría hospedar a 150 personas y que tiene pues, eh, una gran infraestructura, tanto a nivel arquitectónico como eh, de naturaleza precisamente para que la gente pueda venir también. Nosotros esto lo hacemos después de 40 años de estar haciendo de manera presencial. si No es eh, algo que estamos improvisando con motivo de la pandemia. Y por otro lado decirles que nosotros eh, todo lo que conseguimos durante los primeros años de estar en esta labor, más de década y media, 20 años, para empezar 10 años que nos permitió adquirir una serie de, de patrimonio, luego lo donamos a una fundación que es la actual propietaria de todo lo que hemos logrado, como una muestra de que realmente para nosotros el tema económico es algo complementario y no una finalidad en sí misma. Si todo lo que tenemos eh, prácticamente lo que hemos logrado, lo hemos donado para fines espirituales, porque para nosotros lo fundamental es el crecimiento conciencial, la evolución de nuestra conciencia, y esto es lo que queremos transmitirles a ustedes, que puedan llegar a un punto, nosotros hablamos de austeridad próspera, en quechua es suma causa, vivir bien, vivir con calidad, vivir como tú quieres vivir, esto es totalmente posible eh, uniendo lo interno con lo externo ¿sí? y de manera que esto sea más bien un estilo de vida ¿sí? donde cada persona puede tener eh, la posibilidad de eh, pues eh, incluso ver esto como una inversión, ¿no? no como un gasto porque es una siembra que luego va a tener su cosecha pero lo más importante no es el dinero que uno pueda ganar, pueden ganar mucho dinero si quieren, pero lo importante es que crezca tu conciencia, que te conviertas en una mujer líder, asesora, eh, formadora de círculos femeninos, conferencista, que imparte talleres y seminarios. Es eso lo que queremos, como parte de un estilo de vida que desde la coherencia te vuelve más poderosa, más sensible, más luminosa, más feliz. ¿sí? Para nosotros nunca ha sido una profesión, sino un estilo de vida y es lo que pensamos transmitir. Bueno, por aquí me hago una pregunta eh, que eh, Diana dice, ¿cómo sanar la herida de abandono para ser mujer? Eh, una mujer salvaje y sagrada. Bueno, precisamente lo que nosotros compartimos es para superar ese tipo de dependientes, de desafíos, para sanar esas heridas. Nosotros tenemos una metodología a partir de la cual la persona, lo primero que hace es, la mujer en este caso, eh, es eh, comenzar a primero... Volverse más sensible, ¿Sí? de manera casi simultánea, ir eh, comprendiendo lo que le pasó, no solo vía racional. Ahí aparecen heridas, aparecen traumas, aparecen carencias, eso se va resolviendo a medida que va creciendo. No hace falta pasarse años de psicoterapias. ¿Sí? Con tu transformación conciencial abres nuevas etapas. Y ese es tu crecimiento lo que va sanando las heridas, indirectamente. Te conviertes en una persona no solamente feliz, plena, realizada, sino también en una mujer con capacidad de ayudar a otras mujeres. Ese es nuestro objetivo, acompañarte para que tú puedas acompañar a otras mujeres. Eh, por aquí también hice la pregunta, nunca he tomado un curso, ¿puedo tomarlo sin tener conocimiento previo? Esto es para personas que están empezando. Y para personas que ya tienen un determinado recorrido formación espiritual, en todo caso, esto es nuevo para todos, porque es una metodología propia que antes la hemos compartido de manera breve en forma de seminarios y conferencias en los cinco continentes, pero que ahora lo estamos convirtiendo en un instructorado, en un curso de cursos, donde tú puedes prepararte para hacer también seminarios o para hacer asesorías personalizadas ¿hay otras preguntas por ahí, Eloy? Sí, sin chama eh, me preguntaban aquí eh, alguien, alguien mandó un caso que me pareció interesante eh, comentaba que una, una chica había perdido su útero y que en consecuencia de eso sentía una desconexión respecto de pues, su identificación femenina, ¿no? Entonces, eh, pregunta cómo, cómo poder trabajar esta parte de, de sentirse incompleta, digámoslo así, por, esta, por este evento. Bien. Bueno, por supuesto que no es recomendable ninguna cirugía, a no ser que sea imprescindible para salvar la vida de una persona. Sin embargo, después de una... Cirugía mutiladora, en este caso de un órgano tan importante como el útero, eh, es eh, posible, a medida que uno va creciendo, transformándose, está eh, reconfigurándose, reformateándose el campo energético de la persona y los otros cuerpos que tenemos, el campo energético eh, que somos, ¿sí? se va reorganizando para ir compensando lo que hemos perdido. El útero, cuando hablamos de útero, eh, nosotros no hablamos solo del útero como órgano físico, estamos hablando de un centro energético. Ha quedado seguramente un bloqueo, ha quedado alguna cicatriz energética, eso ya cuando se empieza a trabajar el ámbito de lo energético, se va regulando, se puede ir compensando, si ¿Sí? no es... Exactamente lo mismo, pero se puede compensar y evitar que eso sea una interferencia. ¿sí? Porque todo el cuerpo de la mujer puede convertirse en un oráculo. Eso es importante. ¿Sí? Entonces sí es posible resolver esa falencia y compensar con, eh, a partir del proceso de crecimiento que proponemos. Por aquí Carol pregunta, ¿el programa me podrá ayudar a dar claridad en mi misión de vida? Totalmente, porque esto es trabajar con la misión solo fusionándola con la profesión. Entonces, también está incluido el aspecto de generación de ingresos. Es más, la mujer, para plantear todo lo que nosotros manejamos, requiere ser autosuficiente, requiere ser libre, requiere ser independiente financieramente. Y esto ella misma puede hacerlo sin desconectarse de su trabajo interior y de la misión que tiene. Por tanto, es doblemente importante. Sí, el, es, trabajamos con la misión, totalmente. Y la misión, lo primero que tenemos que hacer, y lo trabajamos al principio, es identificarla. Porque todos tenemos una misión en general que es la continuidad evolutiva de nuestra conciencia, pero las características y todo aquello que traemos para cumplir nuestra misión es algo personalizado. Y en eso, pues, se les acompaña para que cada uno tenga la... Certeza de que está dirigiendo su vida en la dirección adecuada. ¿Otra pregunta, Eloy, por ahí? Ah, sí, pregunta... Eh, eh, eh, Adriana, aquí en el chat, ¿cómo manejar el temperamento en el proceso espiritual? Bueno, eh, Adriana, cuando una persona se observa, la observación interna que vamos a ir de entrada compartiendo con ustedes, cuando una persona se observa, pero de una manera que está sintiendo y pensando, ¿sí? con ambos hemisferios diremos, cuando una persona aprende a estar presente en el presente, Inevitablemente logra conocerse y al conocerse eh, comienza a descubrir lo que detona sus procesos emocionales, sus reacciones, sus decisiones. Todo esto eh, gradualmente se va aprendiendo y a medida que se aprende puede ir regulándolo direccionándolo, enfocándolo, en definitiva puede ir eh, autogobernándose. Ese es uno de los objetivos que tenemos en este programa, que aprenda la mujer a autogobernarse, porque esa es la auténtica libertad. Mientras no sepa gobernarse, aún no puede ser libre completamente. Y en ese contexto se aprende a manejar el, todo lo que sean las reacciones, en fin, lo que se llame temperamento, mundo emocional, personalidad, en fin, como queramos llamarle. ¿sí? Eh, es importante hacerlo, es necesario hacerlo. De lo contrario, permanecemos anclados en un nivel de supervivencia donde predomina eh, la acción y de acción, el impulso, ¿sí? la mera supervivencia. Sí, pero cuando empezamos a ejercer el sagrado arte de vivir, ya la situación es distinta, la energía es posible manejarse totalmente, de eso se trata, y en tiempos de crisis, de pandemia como estos, es muy importante aprender a manejar nuestra energía, entonces vemos cómo interpretamos, cómo procesamos, cómo filtramos, cómo respondemos a todo lo que está pasando, porque el mundo está como está, y no podemos permitir que nos lleve la corriente de humor, de sensacionalismo, de malas noticias. Precisamente, de eso, la líder que proponemos es una mujer capaz de autogobernarse. Y eso es absolutamente ganancia por todos los sentidos. Creo que ya nada más nos queda una pregunta. Este, Carol pregunta si este programa le va a dar... Claridad acerca de su misión de vida. Sí, totalmente, no, no solo claridad, sino que va a empezar a vivir, a vivir la misión. Si sí, necesitamos eh, de organizarnos, ¿sí? de desarmarnos y volvernos a armar. ¿sí? Nos desarmamos y nos rediseñamos. Sí, y entonces, muchas cosas, miedos, en fin, necesidades innecesarias, van quedando atrás. ¿sí? totalmente eh, posible. La misión hay que vivir eso se tiene que traducir en un estilo de vida. Por ahí María Laura dice, ¿cómo salir de la Matrix? Justamente este programa es una, un pasaporte para salir de ello y salir de todo lo que tú quieras, sino ¿sí? de todo lo innecesario. La idea es bueno, yo lo he vivido esto durante 40 años. Esto que estoy haciendo, que lo hice ya un par de veces antes, último, últimamente, lo hice no antes de estar 40 años experimentándolo, practicándolo, viviéndolo y cosechando los resultados. Nosotros hablamos de sabiduría, sabiduría es no complicarse, nosotros hablamos de sensibilidad y esto es aprender de otras formas. Todo esto lo hemos ido practicando y nos consta que sí funciona y todo lo que hemos hecho es consecuencia de ello, y es eso lo que queremos ir entregando a las personas. Por aquí llega otra de Angélica, que dice, me encantaría llevar estas enseñanzas a niños, jóvenes y adultos. Por favor, yo tengo poco de saber de usted, pero me he dado cuenta que la escuela eh, Saber ha olvidado del ser. Sí, claro, nosotros somos, tenemos algunos libros escritos cuestionando la educación oficial, no educa, no nos prepara, en eso que llamamos competencias existenciales, la gente que sale de la escuela o de la universidad no está preparada para vivir, no se conoce, no sabe ni respirar, no sabe meditar, no sabe reflexionar profundamente, no se conoce, no sabe tomar buenas decisiones. Todo eso lo vamos trabajando y precisamente es para enseñar, por supuesto, que a niños es mucho más fácil a jóvenes también es un buen momento para hacerlos. ¿sí? Y entonces creo que es justamente, se trata de eso, es un programa educativo iniciático, aplicable a niños, jóvenes, adultos, ancianos y de toda edad. Ana nos pregunta, ¿cómo tener la certeza que actuemos desde nuestro sentir y no desde nuestro ego? Que no actuemos en la dualidad feminista, sin fanatismo. Ana, esto se resuelve incrementando tu sensibilidad y acrecentando tu lucidez. Si no tenemos que eh, ponernos en contra de la parte analítica, de la parte racional es también necesaria. Solo hay que saber usarla. ¿Cuándo usamos cuál de ellas? ¿Sí? En ese sentido, tú misma te vas a dar cuenta porque vas a ser cada vez más sensible. Y no vas a eh, soportar el autoengañarte como uno eh, Como uno hacía. Bueno, por ahí también nos preguntan... Eh, a ver, dice Ana María... La sensibilidad se hacía para ser musa. ¿Cómo se identifica en el ser de la mujer? La sensibilidad se siente. Es como cuando tienes sed. Eh, nadie te puede explicar... Cómo se siente sed, pero la puedes sentir. Y esto lo vas a sentir. Si sí, claramente... Eh, y tu vida, a consecuencia de eso, se va transformando. Es decir, nosotros les damos los ingredientes. ¿sí? Y les damos claves y secretos. Pero el chef es cada uno. Y va a preparar lo que necesita su alma para continuar evolucionando. María Luz nos pregunta, ¿es un límite la edad? Pues, a partir de los 18 años, hasta cuando tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, no hay más límite. si sí, yo he tenido una alumna de 96 años en España, en Valencia, hace muchos años atrás. Sí, y eh, hay personas muy jóvenes en lo que se refiere a, a formarse, pues, eh, desde los 18 años, por ser el límite de mayor de edad, pero si están con ...con la mamá o con la niña, o con permiso de los padres... ...hasta un poco antes de, eh, de 18 años, ¿no? Lo importante es que uno con esto aprende a conocerse, aprende a ser libre... ...aprende a manejar la energía y en este caso la energía femenina. ¿sí? Eh, Patricia que nos pregunta, eh, hacer parte de este programa sería fabuloso... Cada cuánto los le dicen. Bueno, seguramente el hoy ya les ha explicado, ¿no? Este es un curso que es un curso doble. Es más que un curso. En la en una parte tiene alrededor de un centenar de audios y videos que lo pueden escuchar cuando quieran. Por eso es que uno puede hacer dos de nuestros programas simultáneamente, como mucha gente lo hace. Y un acompañamiento escrito. ...de material para que lo puedan ir reflexionando. ¿sí? Todo esto durante la semana cuando puedan Y las sesiones en vivo todos los sábados, cada semana. Todo esto durante seis meses. ¿sí? Pero si alguien no puede a la sesión en vivo, igual esta se graba... ...y más tarde o al día siguiente lo puede escuchar. La ventaja de las sesiones en vivo es que se puede personalizar la enseñanza. Tú puedes traer un problema, una situación que te está afectando a la vida, y consultarla, preguntarla, porque como estamos formando simultáneamente asesoras existenciales, ¿sí? mujeres que van a dar seminarios, talleres, y que van a dirigir, liderar círculos femeninos, es muy importante que hagan las preguntas así, en vivo. Entonces, ustedes ven cómo desde esta filosofía se puede ir abordando la problemática variada, incluso temas que ni siquiera son parte de de lo que está programado, y, y les va a gustar muchísimo, ¿no? les va a encantar y cada sábado ya no va a ser lo mismo que antes. Como tenemos, en este momento tenemos una escuela de terapeutas, y pues ya ellos no se imaginan un sábado sin la sesión en vivo que tenemos cada sábado para justamente caminar juntos, ¿no? así tejer juntos un conocimiento aplicable a la vida, ¿sí? gradualmente, esto por seis meses. Bueno, muy bien, creo que es todo, ¿verdad? ¿Quedó algo pendiente, hoy ¿Algo que recordar, reiterar? Eh, no, pues, recordarles que esta información se las vamos a enviar por correo. Cerramos inscripciones el día 2 de julio, para comenzar el día 3 de julio. Eh, por ahí vi que preguntaban cada cuánto realizamos este programa. Les recuerdo que, como comenté Chamorro al principio, va a ser el último programa en el que él esté involucrado en esta sesión, en vivo, va a ser el último programa en el que puedas, eh, pues, tener contacto con él de forma directa, resolver tus dudas, este acompañamiento. También les comenté el tema del precio. Este producto estaba, la última vez que lo sacamos a la venta, está en 1.500, 1,600 dólares, 1,597 dólares. Eh, y por esta ocasión decidimos bajarlo a 700 dólares o tres pagos de 247, ¿ok? Entonces, esta oportunidad no se va a volver a repetir. Probablemente en la siguiente edición ya no va a estar Chamalú, y también probablemente subamos el, el costo, entonces, pues, que no pierdan la oportunidad. Por ahí, eh, María Luz preguntaba que si la edad es un límite, eh, si quieres nada más cerramos con, con esa pregunta. Subamos. Bueno, muy bien, ya eh, hace un momento estábamos justamente hablando de que hemos tenido eh, aprendices muy mayores y muy jóvenes también, no hay ningún Ningún problema por este, en este punto. Creo que lo interesante es que, que podamos identificar esto como una oportunidad que va a permitir llevarnos la vida al nivel que queramos. Sí, eh, es un curso doble, Las sesiones en vivo son todo un curso paralelo, complementario, y el material grabado, audio, video y texto, eh, pues... Eh, es el curso ofrecido que, sin embargo, eh, pues eh, por sí solo eh, sería suficiente. Sin embargo, les ofrecemos las sesiones en vivo cada sábado. Antiguamente eran quincenales, pero dada la situación y la emergencia planetaria en la que estamos, estamos reuniéndonos todas las semanas, no sabemos lo que, cómo va a estar el mundo dentro de unos meses, por lo que eh, realmente... Eh, hay que estar preparados. Para quien está preparado, ninguna crisis es un problema. Y la preparación que nosotros te proponemos es integral, interna, externa, espiritual y también a nivel de manejarnos en el día a día. Para quienes tengan alguna, justamente se ha hecho un especial descuento para que lo económico no sea ningún problema. Eh, se ha también posibilitado. Eh, que lo puedan pagar por partes, en fin. Cualquier eh, situación así como eh, aparentemente imposible de resolver, escríbanos de todas maneras, entren en contacto con el hoy y vamos a encontrar la manera de que eh, no se pierdan esta, esta oportunidad. Que los, Para quien preguntaba, eh, pues, este curso... Eh, el próximo año se va a volver a repetir pero ya no estaremos en las sesiones en vivo va a ser el curso grabado más un grupo, un equipo de mujeres que están preparándose en ese sentido ¿Sí? les eh, por lo que les eh, recomendamos que tomen la oportunidad que encuentren creativamente la manera de poder participar hemos bajado el costo de inscripción al mínimo posible como para que sea sustentable básicamente. Eh, en realidad yo no, me estoy retirando del público, pero mi idea es eh, continuar profundizando. Quiero dejar escritos. Apenas escribí como 74 libros, no creo que aún quedan mucho más por escribir. Queremos también grabar eh, mucho material para que eso quede para la posteridad. Ustedes saben, la gente también eh, está de paso, todos estamos de paso. Y ya creo que después de 40 años es oportuno, más aún en tiempos como estos, dejar todo registrado, de manera que necesitaremos todo nuestro tiempo para profundizar nuestro propio trabajo interior y para, para poder eh, pues eh, hacer... Eh, que esto quede como legado de conocimiento a, a las próximas generaciones. ¿sí? Vamos a ir a las primeras personas que se inscriban. Me gustaría hacerles llegar eh, de manera primicial eh, nuestro primer próximo libro. ¿Sí? Eso para que el hoy puedas tomar en cuenta. A las, primeras, a, vez, a las primeras 20 personas que participen de este programa que se inscriban. Vamos a hacer llegar mucho antes que se publique nuestro próximo libro eh, nuevo, que pues eh, seguramente les va a gustar muchísimo. Lo venimos anunciando ya va un año y medio que no escribimos nada. Eh, también por mi parte agradecerles a todos los que nos están enviando sus agradecimientos. Eh, admito que anunciar que no estaremos más en sesiones en vivo es eh, para mí también eh, motivo de, de una emoción especial, de una eh, nostalgia eh, indisimulable. Creo que eh, requerimos, sin embargo, admitir que somos parte de una experiencia temporal y vamos a reconciliarnos con la fugacidad y vamos a llevarnos bien y convivir con la incertidumbre y vamos a pues, eh, hacer todo lo posible por compartir. Yo aprendí muchísimo de tantas mujeres de sabiduría y hombres también que conocí en más de 40 años, y eso quiero entregarles a quienes identifiquen esta oportunidad. Sí, ese es mi compromiso. Eh, y luego quedará el, el registro grabado, escrito en eso, cuenten con nosotros, por favor, que ninguna persona por razones externas, monetarias, quede al margen de esa oportunidad, escríbanos para encontrar las maneras de, de que esto no sea un impedimento. Eh, yo me sentí muy feliz el día que después de haber construido una cantidad de cosas, eh, comprar terrenos, construir casas preciosas, después de haber instalado un sitio bellísimo, renunciar a la propiedad privada y donarlo a una fundación. Sí, justamente para que se preserve este tipo de conocimiento. Sí, es lo que estamos haciendo también ahora, tiempo de retirarnos, pero la oportunidad está. El sábado, de todas maneras, todos pueden acudir el sábado, ¿verdad? Todos a la primera sesión pueden acudir, todos todavía podemos ver una vez más el sábado a la misma hora. Pueden venir todos, incluso los que no se han inscrito, pero quienes se inscriban, los primeros 20 ya saben, nuestro primer próximo libro... Y si están en países de fácil acceso, hasta cuando se imprima les podemos enviar autografiado. Sí, muy bien. Eh, gracias, gracias, gracias. Les veo el sábado a la misma hora para todo el mundo, arrancando el curso, la primera sesión abierta para todos. También pueden invitar más personas el sábado a la misma hora. Un abrazo desde Bolivia. Gracias y hasta pronto. El hoy